Bueno, y vamos a sacar las plaquetitas a ver cómo quedaron Vamos a sacar una, a ver si ya si ya están Como para... Bien, le queda un cachito ahí, ¿ven? Todavía le falta un cachito, pero ya la voy a sacar porque Porque si no se va a seguir comiendo las partes que no se tiene que comer Así que bueno yo ya creo que el ácido férrico hizo su trabajo. No queda nada más. Mucho cuidado con esto. A ver esta, ¿qué pasó acá? A esta le falta. ¿No? Esta quedó como que... Le falta. Vamos a meterla ahí. ¿A cuál otra le falta? Esta le falta. Vamos a meterla ahí. A esta le falta un cachito, pero estas partes se las va a comer, así que de, le voy a raspar nomás y ya la usamos así como está y las otras están bien, ¿Mm? ahí va, el modelo del zapper sin cables, siempre usen guantes, eh, hay que abrir la ventana para que los vapores del, del cloruro férrico no nos coma los pulmones. Una vez que la sacamos, la secamos y luego con una esponjita de virulana de acero le vamos a sacar el, el, lo que es el residuo del marcador. Dejamos directamente las pistas, el cobre. Bien. Ahí sacamos bien para que luego el estaño tome bien en el cobre. Gordo, no me muevas. Hola a todos los amigos que quieran El Zapper de Bob, escriban a, al siguiente mail. El gmail.com. En el año 1990, el doctor William D. Lehman y su equipo del Colegio de Medicina Albert Einstein de Nueva York hallaron que una mínima corriente de entre 50 a 100 microamperios alteraba las capas externas de proteína del virus HIV e impedía la creación de una enzima vital para su reproducción. De esta manera, el virus se hacía incapaz de adherirse a los sitios receptores en las células de algunos grupos de leucocitos y su inefectividad disminuía de entre un 50 a un 95%. Este trabajo se presentó en el primer simposio internacional de terapias combinadas en 1991 y dio lugar a ensayos con pequeños implantes generadores de corrientes eléctricas en pacientes infectados. Las observaciones posteriores han demostrado que este sistema también es activo contra otros virus como el de Epstein-Barr, implicado en el síndrome de la fatiga crónica, la hepatitis, la obesidad y muchos otros. Esto recuerda la aplicación exitosa de corrientes eléctricas en los casos de mordeduras de serpientes, en los que se neutraliza casi de forma instantánea la toxicidad del veneno. Varios otros virus pueden neutralizarse por este medio, incluyendo el del resfriado común. Este sencillo tratamiento fue de gran valor para neutralizar el virus en algunas reservas de bancos de sangre contaminadas en Europa y los Estados Unidos. Se sugirió que los portadores podían tratarse al extraerse su sangre, exponerla a estas corrientes y nuevamente recibirla en una especie de diálisis por métodos similares o por implante quirúrgico de electrodos con pequeñas baterías dentro de los vasos sanguíneos. El doctor Beck desarrolló un mecanismo que electrifica la sangre sin necesidad de diálisis, implantes ni intervenciones quirúrgicas. Después de una carrera bien cumplida como físico, el señor Bob Beck utilizó su ingeniería a la investigación bioeléctrica. En los años 80 hizo investigaciones extensivas sobre el cerebro y desarrolló un electroencefalograma muy potente. En 1982 desarrolló un estimulante electrocranial, el Brain Turner, llamado BT5. Bob Beck recibió el premio otorgado por la John Fitzer Foundation en 1990 por su trabajo sobre el cerebro. Dos libros comentan su Brain Turner en los años 90, Mega Brain Power de Michael Hutchinson y Super Learning 2000 de Sheila Ostrander y Lane Schoeder. El doctor Beck pensó que la sangre y la linfa podía tratarse en vivo, es decir, sin necesidad de extraer la sangre ni atravesar la piel. En una disertación pública en 1991, el Dr. Beck propuso este método para eliminar el HIV, parásitos, hongos, virus y otros microorganismos patógenos en vivo. Este protocolo ha sido extensamente revisado y mejorado para ser ampliamente utilizable. No hay efectos secundarios conocidos, ya que las corrientes en microamperios que se aplican en la piel están muy por debajo de los límites que la FDA ha señalado para estos dispositivos. Este mecanismo envía una corriente de estimulación a la sangre circulante a través de los electrodos colocados en sitios escogidos, tales como debajo del hueso interno del tobillo y el otro en el mismo sitio en el otro pie, sobre la zona sural, poplítea, tibial posterior, la arteria peronea o en la muñeca donde los vasos son accesibles. El electrodo se coloca donde el pulso se siente más fuerte. Las microcorrientes no producen dolor ni malestar debido a su poca intensidad. El tratamiento se aplica en sesiones de 120 minutos diarios durante 4 a 6 semanas. En opinión del Dr. Beck, esto es suficiente para neutralizar cerca del 95% de la carga viral de HIV y de otros microorganismos sensibles. Otra vez. <risa> bueno, estamos felices acá porque acabo de terminar la primera cajita. Esta es la que va a ir de regalo para las personas que no podían comprar el Zapper. Y bueno, ya quedó completita. Disculpen el quilombo de la mesa. Y bueno, nada. Vamos a conectarla con una sola mano. A ver, a ver, a ver si es que me sale. ahí está conectamos y acá tenemos el zapper de Bob Deck funcionando y bueno, se ve todo se ve todo por dentro bueno, espero que les guste es por ahora lo, lo que salió, más adelante saldrá mejor así que bueno, muchas gracias a todos por la confianza y por todas las buenas ondas que tiraron para este lado, ¿eh? Muchas gracias. Nos vemos. de Bob con el diseño de cristian Amenofis, los primeros ocho de la tanda que vino realizando. Como pueden ver, el zapper se conecta a los electrodos. estos cablecitos, que van en estos electrodos. Esta pincita se ponen aquí y queda listo para pegar en los puntos de los meridianos. Por ejemplo, acá. Conecta aquí. Y ahí cuando ven que se apaga la luz, es porque ya está funcionando. Conectan la otra pincita al siguiente electrodo y le ponen en el otro punto del meridiano con los brazos estirados para que circule mejor la energía y ustedes van regulando acá la frecuencia desde la más baja, que es la que se siente más fuerte la dejan ahí unos minutos alrededor de 7 minutos en cada frecuencia 7 minutos y descansan 20 minutos luego vuelven a cambiar la frecuencia y esperan 7 minutos más y descansan otros 20. Y, bueno, pueden cambiar también al meridiano que está acá al lado, que se cuentan 4 dedos hacia abajo a la misma altura. Y ahí queda en otro punto del meridiano. Cuentan 4 dedos de acá, que es a la mitad del codo, pero no aquí en esta parte del codo ni acá, sino que acá. Y cuentan cuatro dedos hacia abajo y ahí está su meridiano. Con el dedo de cada persona. Y ahí van a encontrar la medida del tamaño adecuado para cada uno. Porque todos tenemos dedos diferentes y el cuerpo. Luego cuentan siete minutos más con esa frecuencia y descansan otros 20. Al otro día, se descansa. Este no es el zapper de la doctora Clark. Es el zapper del doctor Bob. Porque este, a diferencia del zapper de la doctora, electrocuta la sangre. En cambio, el zapper de la doctora Clark solo emite frecuencias. Pueden encontrar más puntos del meridiano. Acá, por ejemplo. Acá, en la garganta. Pueden probar cuatro dedos abajo del ombligo y ponerlo acá. Y pueden poner otro en el pecho. que ahí va a circular por dentro. Este otro modelo que diseñó Christian es para los zappers que van de regalo para la gente que no pueda tener la posibilidad de comprarlos. Y estos son los que, de las personas que compraron el zapper, que lleva ya otro material un poco más resistente, por así decirlo. Este es un poco más delicado, pero tiene lo mismo por dentro que la cajita es un poco más delicada, pero tiene el mismo funcionamiento, así que si no cuentas con recursos para comprar el zapper puedes avisarnos y si además quieres ayudar a gente enferma, te mandamos este de regalo. También estamos pidiendo a la gente de buen corazón que tenga la posibilidad de aportar con el Zapper, que pueda ser también un regalo para los niños con cáncer y las personas que tienen SIDA, la gente que no se puede levantar de la cama como para adquirir un Zapper. Y nosotros poder enviarlo a su casa o al hospital, donde pueda. En el encabezado del video te dejamos un link donde tú puedes hacer una donación y contribuir a esta obra. También queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible... Que salga la primer tanda de zappers, eh, la gente que hizo su aporte, eh, para que podamos continuar con esto y así cambiar las cosas y que el mundo mejore. Aquí abajo lleva las baterías, que están afirmadas con un precinto, así no se mueve, pero este precinto se saca y se puede cambiar la batería cuando se te acabe la pila. Y después le cambias las baterías y la vuelves a enganchar aquí. Y listo. Así que vamos a enviar los primeros en esta cajita. Ahí vamos a enganchar los electrodos también. Van a ir también acá en esta cajita. Y esto es lo que va a llegar a tu casa. y aquí también vamos a enviarlos de regalo. Así que cuando te llegue el regalo, vamos a enviarlo acá. Muchas gracias. Un beso. So, this is very, very simple to do. And uh, after experimenting <coughs> with numerous types of electrodes, TENS electrodes, transcutaneous nervous, <coughs> transcutaneous uh, nerve stimulation, etc., we wound up with little electrodes which are pieces of stainless steel rod exactly one and a quarter inches long and three thirty nds of an inch in diameter. We wrap these two stainless steel electrodes with two and a half turns of cotton. It has to be pure cotton. It can't be silk, it can't be nylon, it can't be polyester, but cotton, which is hygroscopic, H-Y-G-R-O-S-C-O-P-I-C. Um, you dip these in salt water, very dull artery. And on the ulnar, that's on the opposite side of the inside of the same wrist. And why can you feel the pulse there? Because the arteries, not veins, the arteries, avoid the bones in the wrist by coming close to the surface. And if the blood is going through these arteries close to the surface, it's a very, very simple thing to get electricity into them. And you don't have to use a hypodermic needle. You don't have to use surgery, which we'll show you in the patents later. You do this in what medic medicine calls in vivo. That means the apparatus is outside of the body. The blood stays in the body where it belongs. So let's put these electrodes, which were sewn to this piece of stretch neoprene, And take a little box, which Ross Toulage Soda Instruments, SOTA, in Canada makes. And this little box has a 9-volt battery inside, has an attenuator volume control on the outside, The nine volts is multiplied in a voltage multiplier to 27 volts, which is what it takes to get the electricity into the blood, not the skin. And you see here two little lights flashing, a red and a green, which indicate that the battery is working. The voltage is reversing polarity, so it will not damage the blood by electronic uh, electrophoresis, electroplating. And we put this on our arm very simple with a piece of stretch fabric and velcro which you can make yourselves <coughs> and if I weren't all thumbs right now we'll show you how easy this is to do and cause spontaneous remissions of any number of known diseases You then position the two saltwater wet electrodes over the radial and the ulnar, arteries, where you feel your pulse, and you plug it into the box, turn it on, adjust the amplitude, the intensity, to the point where it's comfortable and then if you're shy you might choose to pull your sleeve down and nobody knows that you're wearing the most powerful medical tool invented in this century and what this is doing is putting this mild current 50 to 100 hundred microamperes into your circulating blood and therefore eliminating all i hate this word because i used to be a physicist all electro uh, parasites viruses Fungi, germs, pathogens. And it's doing this by putting a small electrical potential into the arteries, in this case, on the arm, as you can clearly see in these pictures from Gray's Anatomy. Now, what have we done? We've managed to electrify approximately 40 to 60 cc of blood flowing in this arm. Now you remember from high school that the average adult has about eight pints of blood in his 150 pound body that these eight pints of blood circulate through the entire body once about every nine or ten seconds in other words every drop of blood in your body the drop that's in my earlobe, etc., cetera, will flow past these electrodes, become electrified, and anything in these uh, blood volumes is totally eliminated.